Bueno, hola a todos gente, soy Fe y estoy con el sorteo de la Key aleatoria y el Rogue Continuum. Antes que nada, gracias a todos por participar y espero que gane quien lo merezca, quien lo vaya a usar. Vamos a darle acá. Sí, entrame al porno. Estaba buscando un ganador. La persona que ganó es Endermaxi, mirá. Mr. Papita. <ríe> Bueno Maxi, después te voy a pasar la key, a ver, tenés que hablarme por Facebook y el nano que no para de ladrar. Bueno, voy a proceder a sortear el siguiente juego que es Robe Continuum. Ya quedó acá, ¿no? Mr. Papita, Ender Maxi, tengo el correo acá para acosarlo. El siguiente sorteo entonces, robe continuum. Que ya lo tiene el potatito. Bracter, Brac ganó el rogue entonces Bueno Bracter tenés que hablarme en Facebook, vos también Y con vos capaz que arrancamos a jugar este juego Con vos y el potatito si querés Y bueno gente, no, no se olviden de participar en los sorteos que hay activos en este momento Que si no me equivoco ya van 3 de los 6 3 de 6 está bien tía y nada gente, nos vemos. Gracias a todos por participar y capaz que más tarde hacemos directo. Chau.